Y vamos también a ocuparnos, ¿no?, ya directamente para saber la situación judicial, ¿no?, repasar cuál es el caso, por ejemplo, de la joven que venía eh, al mando de esta camioneta la estamos hablando de una estudiante de filosofía de 19 años, o su nombre es María del Cielo Vergara Salazar. ...quien fue imputada esta mañana por el fiscal que ha llevado adelante la investigación... ...Fernando Junta por homicidio culposo. En este sentido también hay una figura que eh, aparece dentro del Código Penal... ...que estamos hablando de la culpa concurrente y que tiene que ver con esta culpa compartida... ...por decirlo de alguna manera, para explicarlo de forma fácil... Eh, ...porque todas las personas que subieron en la camioneta también son tan responsables... ...porque sabemos que eso no se puede claro. hacer... ...que para poder ingresar a un vehículo o para poder circular en un vehículo... ...las personas que pueden ir en el interior del mismo... ...deben de ser la misma cantidad de cinturones de seguridad que existan en el vehículo. Sí. Eh, si no, ahí ya estamos eh, incurriendo en una falta, ¿no? Uh -huh. Y esto es un peligro, lo sabemos, esto no se debía de hacer... Pero bueno, debido a esta situación es por eso que hablamos como si fuese como un atenuante, por decirlo de alguna manera, eh, de esta eh, culpa concurrente. no. Es decir, que tanto la conductora como quienes de forma voluntaria decidieron subirse a la camioneta, es decir, eh, las 16 personas, sí. bueno, también eh, recae en ellos eh, esta culpa, por decirlo de alguna manera. La responsabilidad, ¿no? la, responsabilidad, responsabilidad uh -huh. la responsabilidad compartida. Exactamente, eh, la responsabilidad compartida. En este sentido, hay que decir que también la conductora ya fuera de libertad, lo que nos decían desde la fiscalía es que... No no era necesario que ella eh, fuera continuara en prisión por un, porque ella estaba muy eh, conmocionada psicológicamente, está recibiendo ayuda y en este caso, además de no tener antecedentes, eh, es mejor que sea contenida por su entorno familiar y además porque es escarcelable. Entonces, eh, inmediatamente se le otorgó la libertad y por supuesto que va a continuar en observación psicológica y psiquiátrica, no si lo, así lo requiera. Totalmente. Eh, de, dependerá ¿no? de cómo ella evolucione a raíz de lo sucedido uh -huh. Esta es la situación de, de esta joven de 19 años Que bueno que se vio lamentablemente implicada en, este, en esta este, situación en este... no Triste, porque la verdad que es eh, como decimos Cada uno, si bien hubo estas responsabilidades compartidas Como siempre decimos bueno, uno nunca imagina que puede pasar esto. Claro, quiso no. ayudar a sus compañeros y lamentablemente Totalmente. terminó de esta forma. Ya recibido, lo decíamos recién, el apoyo uh -huh. de los estudiantes que estuvieron, sí. que destacaron ese, esto, que ella les sí, ofreció sí. la ayuda porque bueno, obviamente, llovía, caía granizo y demás. Estas cosas que no se piensan a veces, ¿no? Porque claro. bueno, es, de, es del momento. Bueno, atentos, por supuesto, a la evolución de estas personas. Silvia recién nos sí. contaba más o menos cuál es su cuadro clínico. Hay dos que siguen graves y algunos, o mejor dicho, dos que ya podrían estar pasando una evolución sí. o, o a un cuadro más favorable. Ojalá que se recuperen pronto. Gracias, Sofía. A ustedes.